Emilio José Marizán murió tras recibir varias estocadas en el hecho ocurrido en la comunidad de Huiza, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy familiares del OCCISO claman por justicia. Emilio José Marizán era un buen hijo, un buen padre, trabajador, no se metía con nadie. Ese muchacho no sé cómo le pasó eso porque él era amistoso con todo el mundo. Se ve, no andaba buscando dinero. Justicia...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 que entiendan nuestro dolor, que le aconsejen que se entreguen a ese asesino. Por el hecho se acusa a Robel C. Antonio de Lorbe Sánchez, de 26 años de edad, y quien hasta la fecha se desconoce su paradero. Recientemente la institución del orden, Policía Nacional, hizo un llamado a entregarse a las autoridades. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.